Saludos, soy Rael Banger. Yo les quiero mostrar cómo hacer para eh, digitalizar eh, una firma. Entonces, no necesitamos ningún programa en específico, simplemente o sea, como Photoshop, la acostumbratelo en Photoshop. En otros programas simplemente vamos a usar un programa que viene por defecto en el ordenador y es eh, PowerPoint. Entonces, una vez ustedes tomen la foto de la firma, simplemente toman una foto de su firma, la hacen en cualquier documento, la redactan ahí en un documento y toman una foto así como hice yo aquí, tomé una foto, eh, tomé la foto y listo, una vez que hayamos tomado la foto vamos a abrir PowerPoint lo, traté de hacerlo en PowerPoint debido a que PowerPoint es más, lo manejan a cualquier persona una vez abramos powerpoint vamos a dar clic aquí inicio clic aquí documento en blanco vamos a borrar esta primera vamos a darle clic en insertar vamos a dar clic en imágenes vamos a buscar la imagen donde, donde tengamos en mi caso la tengo en el escritorio vamos a dar clic en insertar aquí. vamos a darle clic en recortar vamos a bajar un poquito más así, vamos a subir aquí damos clic afuera ya entonces ahora para dejar solo la firma y quitar el fondo de dios la firma la necesito, necesito usarla aquí necesito pegarla aquí y mandar el documento, es un, pues una prueba que estoy haciendo, esto lo copié lo pegué de, de, de, de internet para hacer la, la prueba, entonces necesito solo la firma y no el fondo, entonces vamos a dar doble clic aquí en la imagen cuando demos doble clic nos va a habilitar esta opción que dice quitar fondo, vamos a dar clic quitar fondo, cuando demos clic allí entonces nos va a quitar una parte de fondo, pero va a dejar la otra. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice marcar las áreas para quitar y vamos a seleccionar aquí. Seleccionamos aquí, aquí. No importa si nos quita una parte de, de la firma, ahora lo, lo vamos a arreglar. Aquí. Y miren que aquí, en esta parte, así donde no podemos ver bien, vamos entonces a. Empezar. A ampliar aquí la, la hoja de powerpoint vamos a ampliar aquí vamos clic en el signo más y vamos a seleccionar aquí. y así sin tocar la parte que queremos que quede y miren que ha seleccionado bueno ahí está bien entonces ahora vamos a marcar la, la, la, la parte que queremos que quede entonces vamos a dar clic en marcar la área para mantener, damos clic allí, vamos a dar clic aquí en esta parte más gruesa para que nos toda la línea. Miren que la detectó casi toda, solo falta un poco aquí, vamos a correr aquí y vamos a control Z cuando se nos salga para volverlo a hacer, tenemos allí, vamos a allí Y aquí donde nos marca una parte en blanco, vamos a dar clic aquí para quitar esta parte. Un ahí y listo. Entonces vamos a darle clic aquí en mantener y vamos a seleccionar estas opciones. Miren que no selecciona toda la letra porque detecta que necesitamos solo el color negro. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a dar clic allí miren que nos detectó todo el color negro, entonces ahora vamos a quitar las partes blancas que no queremos en, en, en la firma entonces vamos a seleccionar allí seleccionamos allí y aquí vamos a seleccionar allí. aquí vamos a poner un puntico allí vamos a poner otro aquí aunque se vea así, ya que acercamos bastante la imagen entonces se ve bastante no importa, aquí vamos a poner un poquito. y listo, entonces vamos a dar clic afuera y aquí ya nos quedó la firma, entonces vamos a poner la hoja normal vamos a recortar otro poquito vamos a dar clic derecho vamos a dar clic derecho sobre la imagen y vamos a darle guardar como imagen entonces vamos a ponerle aquí un nombre ponerle firma o rúbrica como lo quieran llamar y vamos a mandarla a escritorio vamos a dar clic en guardar entonces ya lo podemos cerrar no guardar y esta ya la podemos borrar, entonces miren que aquí quedó, miren que no se ve, como se ve acá, que no tiene fondo entonces ahora en el documento donde ustedes la quieran pegar, en mi caso lo que hizo pegarlo aquí vamos a dar clic en insertar, en Word, insertar imagen, y aquí está la firma, miren estamos y aquí vamos a ponerla un poco más pequeña, aquí vamos a, a jugar con esto para que no se... Jeje. ahí aquí que nos subimos al control Z, para ver aquí otra vez aquí vamos a darle clic aquí a ver más control z se nos esconde allá vamos a ponerla aquí ponerla así necesitamos vamos a agregar arreglar aquí para que nos deje ponerla encima del texto Entonces, si se nos sube acá vamos a bajarla bajamos bajamos tenemos que coger la opción que diga vamos a ponerla así y si necesitamos ponerla encima del texto nos quedaría así entonces es mejor ponerla aquí como palabra lo otro es que aquí debemos de poner delante del texto delante del texto no había no, no no, no mirado esa opción, entonces ahí ya está. Entonces así nos quedaría, el, quedaría el, la, la rúbrica o la firma a la hora de, de nosotros pegarla. Es una buena opción para eh, mantener la, la rúbrica o la firma eh, sistematizada. Y así nos quedaría perfecto a la de enviar entonces ya cuando vamos a enviar el documento para que esto no lo muevan o para que no la modifiquen entonces eh, entonces lo convertimos a pdf entonces vamos a aquí al archivo guardar como vamos a mandarlo a escritorio vamos a dar clic aquí y vamos a ponerle pdf y vamos a dar clic en guardar si ustedes quieren que eh, ponerle, cifrarlo, ponerle clave, danle una opción y ahí está guardar para que usted no se pueda modificar. Entonces aquí se nos va a abrir el PDF. Miren cómo quedó. Entonces así quedaría la firma. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y no olviden de, no olviden de suscribirse al canal. Eh, para suscribirse denle click en, en el enlace que les daré el donde dije suscribirse. Chao.